43 años donde comienza el horror, donde comienza la brutalidad, pero son 26 donde las dos derechas han consolidado la impunidad. El año 89 se prometió que terminar con la impunidad, cierto, terminar con la ley de amnistía, juzgar a, a los responsables, y nada de eso ocurrió. Han pasado largos 26 años y se consolida la impunidad. Y eso es la impunidad de responsabilidad del mal gobierno, es responsabilidad de las dos derechas. Los horrores, los desaparecidos, los muertos son de la dictadura, pero la impunidad es de las dos derechas. Hay mucho que pensar. La nueva mayoría es el responsable de lo que hoy día está pasando en el tema de la impunidad. Ellos han permitido, negociando tanto con el modelo económico, con el sistema que hoy día nos maneja, que haya impunidad y que hoy día asesinos de lesa humanidad con documentos de gendarmería, que de buena conducta o de salud, hoy día se esté negociando la salida de ellos. Teníamos hasta el señor Guillé de ayer pidiendo cartas para poder liberar a los criminales de la dictadura, a los criminales de Punta Peuco. Entonces, todo eso repercute en que el pueblo no entienda qué mierda pasa. Cuando han puesto a los criminales al mismo nivel que las víctimas de la dictadura, porque tratan de ubicar una ley de empate. Cuando no, no hay comparación. No, acá hay una responsabilidad política donde efectivamente no se ha sabido tener la justicia necesaria. En eh, casos como aberrantes, como lo que está sucediendo con Krasnov, donde a una persona que está condenada a cientos de años de cárcel se le da un beneficio carcelario que otras en otras condiciones no podrían tener. Entonces acá. Eh, la justicia militar no existe, necesitamos acabar con eso. Lo que necesitamos es reconstruir efectivamente la justicia que nuestro pueblo necesita y la democracia. Basta del manto de olvido, basta de seguir tapando todos los hechos atroces que ocurrieron en nuestra historia. No queremos conmemorar, queremos recordar nuestra historia para poder construir un verdadero futuro y que sea de democracia y justicia. No es posible que se pretenda, después de tantos años de espera liberar por tecnicismo a los violadores de derechos humanos. Eso no lo podemos permitir como sociedad. Hoy día los responsables de todo lo que sucedió y los que hoy día tienen que eh, pagar por todo lo que cometieron fueron hoy día los empresarios y los políticos que siguen atornillados en el poder, eh, que hoy día más encima en pseudo-democracia siguen eh, maltratando y al final... Eh, de, deplorando la vida de los pobres. También acá hay una posición conciliadora por parte de sectores de la nueva mayoría que lamentablemente vieron cómo mataron a miles de compañeros, estudiantes, pobladores por luchar pero que sin embargo hoy día tienen también un, un ápice de complicidad en torno a la impunidad y a la falta de información producto de muchos torturadores que hoy día siguen eh, sin existir una condena a ellos. Mira, por un lado están los responsables directos de... ...la violación sistemática de derechos humanos... ...durante dictadura que son los militares... ...pero por otro lado también están los responsables civiles... ...que son aquellos que crearon... ...el modelo en términos ideológicos... ...aquellos que inventaron la FP... ...aquellos que inventaron la ISAPRE... ...aquellos que inventaron todo este sistema de educación pagado, etcétera... ...y por otro lado tenemos los grandes culpables en la actualidad... ...que son la concertación y la nueva mayoría... ...porque ellos han mantenido este modelo... ...no han tenido la valentía de cambiarlo... ...una nueva mayoría que podría haber hecho el primer gobierno de Elwin, que podría haber hecho, logrado todo lo que nosotros luchamos durante tantos años, no lo hemos logrado. Y continuamos hoy día con 40 años, más de 40 años, estamos logrando que todavía no sabemos dónde están, no sabemos la impunidad. Los militares tienen una práctica de silencio y esa práctica de silencio nosotros tenemos que romperla con la calle. No podemos hacer otra cosa que decir la calle es nuestra. Y eso dijo Salvador Allende, mientras nosotros no logremos la calle como corresponde, el legado de Allende no va a ser nunca cumplido. Yo creo que a 43 años del golpe cívico-militar, a 26 años en esta transición supuestamente democrática, seguimos en las calles, no solamente el 11, conmemorando a nuestras víctimas, pero también a nuestros héroes, aquellos que resistieron con las armas en distintas formas la lucha, ...para terminar con la cultura de la muerte. Un pueblo que no reconoce, ¿no es cierto?, las heridas que dejó la dictadura militar... ...vamos a seguir teniendo un país totalmente destruido y dividido. Para que se sane esta sociedad necesitamos verdad y justicia. Por eso estamos nosotros hoy día acá. Hoy día en nuestro país, a 43 años del golpe, todavía no construimos ese proyecto... ...y ese imaginario colectivo que dé esperanza a millones... Entonces esa es la gran responsabilidad de las nuevas generaciones y de nosotros los trabajadores, que tenemos un gran déficit organizacional, mientras los trabajadores y las trabajadoras no cumplamos un rol de conductor de mayorías, no va a ser posible construir ese proyecto colectivo. Por tanto la tarea es mayor, con los estudiantes, las luchas sociales que ustedes mismos han acompañado como medio, nosotros tenemos que hoy día generar una, una orgánica política capaz de estructurar un proyecto colectivo para que las ideas de Allende, no de Allende, de Miguel y de tantos otros compañeros y compañeras sea posible. Cuando cambiará Wow.